En el episodio de hoy respondo a una pregunta de un oyente del podcast. ¿Cómo puedo planificar y seguir siendo natural en Instagram? Este episodio pertenece a la serie Pregúntale a Mer. ¡Empezamos! Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores.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 Respondemos a la pregunta de Rebeca. Hola, Mer, soy Rebeca, soy madre homeschooler y en mi cuenta de Instagram comparto contenidos sobre este tema, pues tengo algunos productos relacionados con el homeschooling y los promociono de esta manera. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo no perder la naturalidad a pesar de tener una planificación? ¿Cómo logro entrecruzar lo planificado con el día a día? Yo quiero aparentar en mi Instagram cierta naturalidad. Antes publicaba lo que hacíamos a diario y ahora he empezado a programar, pero no quiero que se note. Me da miedo que parezca falso, pero la realidad simplemente es que programar y planificar me permite no estar pendiente del móvil, pero no quiero que esto reste credibilidad a mi cuenta. Al publicar lo que hago con los niños en casa, lo de planificar puede parecer forzado, no sé si me estoy explicando. Bueno, sin más, ahora mismo mantengo un equilibrio inestable entre la programación en el feed y lo espontáneo en Stories. Muchas gracias por responder a mi pregunta. Un abrazo, Rebeca. ¿Conseguirá resolver esta pregunta que le han hecho? Lo veremos en la segunda parte del podcast. Hola, Rebeca, me encanta que me hayas escrito y que te hayas decidido a compartir tu duda para que la resuelva en el podcast. Voy a ir poco a poco a ver si consigo responder a tu duda y, y dejarte totalmente satisfecha. Lo primero de todo, entiendo perfectamente que no quieras estar colgada del móvil, porque al fin y al cabo estás dando ejemplo a tus hijos. Y claro, si te ven todo el día enganchada al móvil, pues van a normalizar precisamente este enganche a los dispositivos electrónicos, que espero que tú, como yo, no los demonices, pero tampoco es plan de pasarse todo el día enganchada a este tipo de dispositivos. Entonces sí que me parece una decisión sensata esa de decir voy a programar un poco porque eso me permite liberarme de tener que estar todo el día en mi día a día pendiente de esto solo para promocionar mis contenidos en redes sociales. En tu mensaje me transmites cierto miedo a que planificar haga que tu contenido parezca falso". La verdad es que este es un mito súper difundido. Pensamos que por el hecho de estar planificando con antelación, ya nuestro contenido pierde frescura, pierde naturalidad, que está siendo calculador, que está siendo poco espontáneo. Y al final tomamos la decisión de estar publicando sobre la marcha, para conseguir que nuestra cuenta tenga esa naturalidad. ¿Y qué sucede? Que acabamos siendo esclavas de nuestro contenido porque nos pasamos el día a día pendientes del móvil. En realidad, planificar no es lo que hace que parezca falso. La realidad es bien distinta porque lo que hace real y natural tu contenido no es el momento en que lo publiques. Lo que lo hace real y natural es tu tono y tu cercanía y tu manera de comunicar. Es decir, tampoco tienes por qué estar fingiendo que todo aquello que has planificado ha surgido sobre la marcha. Nada te impide capturar el momento con una foto en el día a día. Yo creo que ese tipo de uso de los dispositivos tampoco supone el estar pendiente del móvil y te va a dar mucha más libertad. Y luego dejar la publicación de ese contenido para más adelante. Lo que tú haces no son noticias que tengan que darse en el mismo momento en el que suceden. No es relevante ni para ti ni para tu público el hecho de que esa actividad acabe de realizarse hace 10 minutos. Lo importante es la actividad en sí y el aprendizaje que han sacado tus hijos de ellos y que ha sido divertida, que ha sido emocionante, que os ha gustado, que la habéis disfrutado en familia. Entonces puedes perfectamente hacer la foto ahora y publicarla dentro de una semana, dentro de un mes, cuando sea necesario pero además sin ocultarlo de ninguna manera. Es decir, puedes poner en el texto el jueves pasado hicimos esta actividad o hace unos días surgió esta situación y no pasa absolutamente nada. Como te digo, no es una noticia que tengas que transmitir en el mismo momento en que sucede. Yo, desde luego, para tu caso, lo que te recomiendo es que hagas una planificación flexible, es decir, una planificación en la que no está absolutamente todo cerrado y que te permita ir introduciendo esas actividades que vais haciendo en el día a día, ese tipo de cosas que surgen de manera espontánea. Me parece una buena idea eso de que transmitas el día a día en Stories de manera más rápida, más natural, porque además es algo que no te lleva mucho tiempo y que te va a ayudar a mantener viva tu cuenta. De hecho, las Stories es el contenido más consumido precisamente por esa premura de que el contenido va a desaparecer dentro de 24 horas. Precisamente por esto, las Stories son el contenido en el que más fidelizamos a nuestra comunidad. Están hechas para eso, para compartir con las personas que ya nos siguen aquello que estamos haciendo en nuestro día a día. En ese sentido, utilizarlo para compartir lo que estáis haciendo todos los días es ideal. Simplemente haces una foto, la subes a Stories y ya está hecho. Eso sí, recuerda hacer uso de los stickers que te facilita Instagram para fomentar la interacción. Es decir, el sticker de termómetro, el sticker de encuesta, el sticker de pregunta te van a ayudar a fomentar una mayor relación con tu comunidad. Además de estas Stories de las que hemos hablado, naturales, de lo que estáis haciendo en el día a día, sí que te recomiendo que planifiques algunas Stories. Es decir, que, por ejemplo, una vez a la semana hables de los productos que tú tienes en relación con el homeschooling o que simplemente hables del lead magnet que tienes para que se suscriban a tu lista de correo. Y, por supuesto, no te olvides las mejores de las Stories que vas haciendo todos los días las puedes poner en Stories destacadas. Para que no te quite mucho tiempo y no te tengan enganchada al móvil en el día a día, que es precisamente lo que tú estás intentando evitar, yo te recomiendo que te fijes a lo mejor un día al mes o un par de veces al mes para revisar las Stories que has publicado en ese mes y añadirlas a la sección de Stories destacadas que corresponda. Oh, yeah ¿Y qué pasa con el feed? En realidad, para mantener viva, activa y creciendo tu cuenta de Instagram, no es necesario que publiques muchas veces a la semana en el feed. Si mantienes viva la publicación a través de Stories, no es necesario estar todos los días publicando en el feed. Así que lo que yo te recomiendo para el feed es que planifiques un mínimo, por ejemplo, un post a la semana con bastante antelación, con contenidos generales relacionados con el homeschooling o con lo que tú quieras fijar o, o temas de los que quieras hablar, debates que quieras abrir, todo ese tipo de contenidos que tú puedes perfectamente tener pensados con muchísima antelación. Este tipo de contenidos puedes dejarlos preparados e incluso programados, si así lo prefieres, con muchísima antelación meses antes. Así que aprovechate de esta posibilidad. Además, yo te recomiendo que para que no se pierdan estas actividades que vas haciendo en el día a día y de hecho, por tu mensaje deduzco que antes las publicabas en el feed, dejes un espacio, una sección, a lo mejor también una vez a la semana o una vez cada dos semanas para compartir actividades que tú vas haciendo con tus hijos. El plan es el siguiente. Tú en el momento de hacer la actividad no te enganchas al móvil, sino que simplemente haces un par de fotografías que te lleva nada dos segundos y sigues haciendo la actividad con tus hijos. Al final de manera cotidiana vas a ir coleccionando fotos de actividades que haces con tus hijos e incluso puedes ir apuntándolas en una lista. Entonces tú tienes el hueco reservado para ir compartiendo actividades cotidianas. Tú simplemente te vas a tu lista donde tienes todas las actividades que ya has realizado y todas las fotografías que tienes acumuladas y en tu tiempo personal de dedicarte a pantallas, vas redactando cada una de estas actividades. Esto te permite ir haciéndolo con cierta antelación, es decir, también se te irán acumulando, porque si tú solo publicas este tipo de contenido una vez a la semana o una vez cada dos semanas, en realidad tú haces muchísimas actividades con tus hijos y vas a ir acumulando un montón. Entonces puedes ocasionalmente publicar más de una de manera absolutamente flexible. ¿eh? No se trata de que tú digas, venga, pues yo ya voy a publicar esto una vez cada dos semanas y no puedo publicar más allá. Se trata de que tú establezcas un mínimo, un mínimo que te tenga cómoda. Con publicar una o dos veces en semana en el feed es más que suficiente. Entonces, estableciendo ese mínimo con esos contenidos básicos, generales que tú planificas con mucha antelación y las actividades que vas realizando con tus hijos y que vas coleccionando a través de fotos y, y rellenando esa pequeña lista, tú ya tienes cubiertas las publicaciones del feed y cuando veas que tienes mucho acumulado, por ejemplo, preparado o que han surgido actividades espontáneas que te apetece mucho compartir, pues puedes hacerlo perfectamente con total libertad, porque esto se trata de una planificación flexible. Es decir, que porque tú tuvieras pensado que esta semana vas a publicar una o dos publicaciones, no significa que no puedas publicar tres porque te ha surgido algo que te apetece mucho compartir. En cuanto a los formatos, yo te recomiendo que vayas probando distintos formatos hasta encontrar cuál es el que funciona mejor para ti y para tu público. Es decir, tu comunidad tendrá seguramente unas preferencias. Les puede gustar más ver un carrusel de fotografías para ver cada uno de los pasos de una actividad o puede que prefieran un vídeo corto, pero tú también tienes tus preferencias. Mira qué tipo de formato te resulta más fácil de crear y te quita menos tiempo, porque estamos intentando reducir el tiempo, la inversión de tiempo que tú haces en crear el contenido de tu cuenta. Busca un equilibrio entre lo que le gusta y le ayuda a tu comunidad y lo que a ti te permite una vida más fácil. Porque no se trata de complicarte la vida, se trata de compartir desde la alegría, la alegría para ellos y la alegría para ti. Porque al final, si la creación de contenido a ti se te convierte en una carga, vas a acabar pinchando y dejarás de ser constante. Y esto es lo peor que te puede pasar cuando eres una creadora de contenido. Así que ya sabes, lo primero es preocuparte de que tú disfrutes creando tu propio contenido. Este tipo de estrategia de planificación flexible te lo explico con mucho más detalle en mi curso gratuito Plan de Contenido Sostenible para Mujeres Creativas, un minicurso de 5 días completamente gratis, donde te cuento cómo planificar tu contenido sin sentirte encorsetada ni perder espontaneidad. Si quieres más información, lo tienes en merflores.com barra plan. Y hasta aquí mis consejos a Rebeca. Espero que estos consejos te hayan servido para revisar tu estrategia, sintiéndote más segura y sin miedo a perder la naturalidad. Y a ti, que me estás escuchando ahora mismo, te recuerdo que si crees que hacerme este tipo de preguntas a ti te ayudaría. En mi escuela Creadoras de Contenido tenemos una sesión en directo al mes en la que revisamos tu caso y te ayudo a decidir la mejor estrategia de contenidos para ti de manera inmediata y profundizando muchísimo más. También tienes disponible un chat privado en Telegram 24 horas al día y 7 días a la semana para esas dudas que te van surgiendo por el camino y que no pueden esperar. Además, la Escuela Creadoras de Contenido incluye tres clases cortas cada mes grabadas para que las veas a tu ritmo, un campus donde se almacenan todas las clases subidas hasta ahora, que son un montón, estrategias, trucos, materiales extra, retos para avanzar que realizamos en el grupo de Telegram y los CreaPoints los puntos moneda de creadoras que vas acumulando según vas viendo clases o asistiendo a mentorías y que te sirven para obtener beneficios extra y conseguir regalos. Si tienes dudas sobre el funcionamiento de la escuela, puedes escribirme por Instagram o Telegram, por el usuario Merescritura o por correo electrónico a hola.merflores.com. Y esto es todo por hoy. Me encantará saber que me has estado escuchando, así que ¿por qué no lo cuentas en Instagram o en Twitter y me etiquetas? Mi nombre en redes es MerEscritura. Estoy deseando verte y responderte. Ya sabes que puedes suscribirte al podcast en tu plataforma de podcasting favorita o en mi web merflores.com barra contenidos creativos. Aunque si estás suscrita a mi lista de correos, lo recibirás con comentarios extra en cuanto esté publicado. También puedes dejarme una pregunta como esta para que la responda en el formulario que hay en mi web. Te dejo el link en las notas del episodio. Te deseo que tengas una semana súper creativa. Te espero en el siguiente episodio y hasta entonces, que la musa te acompañe.